Una delegación de las sesionales Hermanas Mirabal y Duarte de la Asociación Dominicana de Profesores ADP se reunió este martes con Monseñor Fausto Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, para solicitarle a la Iglesia Católica su mediación ante los problemas que existen entre el Ministerio de Educación y los profesores. Nosotros los presidentes de las sesionales de ADP de las provincias Hermanas Mirabal y Duarte hemos venido a una conversación con Monseñor, él es el pastor de Dios, es el obispo de una de las dos provincias y de todo, en sentido general, es una persona, un educador de toda la vida, un deportista también, porque en su vida de seminarista estuvo vinculado al basquetbol, y es un hombre de pueblo, y como pueblo él es parte de nosotros, y él conoce muchas de las necesidades que tenemos en los centros educativos. Y lo que quisimos venir a conversar con él para expresarle, primero, la gratitud por la, la forma de dirigir el Obispado. Y en segundo lugar, que nosotros quisiéramos que él nos sirva, si se quiere, como mediador, intermediario, con las autoridades. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.